Mira, te quiero mostrar algo. No sé si ahí. Hay... Bueno, ahí lo ven. Mira, ven. Enfócame ahora a ver para que yo lo vea. Ahí, ahí. ahí lo hay. Y bueno, te comento que estos son los ingresos que van de mes, reflejados a través de la plataforma Holmar, únicamente usando Photoshop. Si quieres conocer cómo monetizar el programa, te quiero invitarte a una masterclass completamente gratis donde te desvelo mis secretos y las 5 razones por las cuales debes aprender Photoshop.